Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad tocaremos el tema de desarrollo humano del curso de psicología de la semana 15. Bien, entonces empezaremos definiendo qué es el desarrollo humano. El desarrollo humano en sí es un conjunto de cambios, ¿okay? es un conjunto de cambios, un conjunto de cambios que pueden darse a nivel físico, ¿okay? a nivel físico pueden darse cambios a nivel conductual pueden darse cambios a nivel psicológico o cambios a nivel social ¿listo? entonces todo eso es parte del desarrollo humano, cambios físicos, cambios conductuales, cambios psicológicos y cambios sociales, forman parte del desarrollo humano pero entonces tenemos que recordar que hay dos tipos de cambios los cambios cualitativos y los cambios cuantitativos los cambios cualitativos son aquellos que varía o cambia o se desarrolla nuestra personalidad y los cambios cuantitativos son aquellos en donde por ejemplo nuestro cuerpo empieza a cambiar o nuestras destrezas mentales adquirir más palabras en nuestro repertorio de vocabulario eh, digamos incluiría un cambio cuantitativo también, digamos, si aprendo a manejar bicicletas, si aprendo a jugar pelota, son cambios cuantitativos. Entonces, es cambio cuantitativo y el otro es cambio cualitativo. El cambio cualitativo es respecto a la personalidad. Para ello, tenemos que recordar que la personalidad está compuesta de procesos. Procesos, por ejemplo, cognitivos, procesos afectivos y procesos conativos. Bien, entonces. Los procesos cognitivos son aquellos que formaban nuestra inteligencia. Los procesos afectivos son aquellos que formaban nuestro temperamento. Y los procesos conativos son aquellos que formaban nuestro carácter. En cualquiera de las tres variaciones, inteligencia, eh, temperamento o carácter, si cambia cualquiera de esas, es un cambio cualitativo. Entonces veamos las dimensiones del desarrollo humano. Las dimensiones son física, cognitiva y psicosocial. Los cambios físicos son aquellos en donde vemos una variación en las habilidades habilidades que pueden ser por ejemplo sensitivas o motoras bien, sensitivas o motoras entonces los cambios en las habilidades sensitivas o motoras incluyen cambios físicos, en cambio los cognitivos son maneras en cómo conocemos conocemos nuestro medio bien, como conocemos nuestro medio, lo que pasa es que eh, el aprendizaje, el lenguaje, la inteligencia, el razonamiento, las sensaciones, las percepciones, la memoria, todo eso nos permite conocer lo que nos rodea. Entonces eso es una dimensión cognitiva. Y la dimensión psicosocial es la manera en cómo nos relacionamos, relacionamos con otros. ¿Bien? ¿Cómo nos relacionamos con otros? Si sabemos que al estar relacionados, ¿habrán qué cosa? ¿Habrán? Problemas, ¿cierto? A estos problemas se los van a definir como conflictos, ¿bien? Los problemas van a ser los conflictos que tengamos en una dimensión psicosocial. Entonces no olvidemos las teorías que hay en esta parte, ¿no? Por ejemplo, la primera teoría de la dimensión cognitiva se le llama la teoría del desarrollo cognitivo, cognitivo de Jean Piaget, ¿Bien? Entonces, otra de las teorías que tenemos es la teoría del desarrollo psicosocial. Psicosocial, de Eric Erikson. Bien, entonces, eh, tendremos teorías del desarrollo cognitivista, del desarrollo cognitivo, disculpen, y del desarrollo psicosocial. Listo. Entonces, teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y teoría del desarrollo de Erikson. Ahora, ¿qué factores influyen en estas teorías? o ¿Qué, ¿Qué factores influyen en estos cambios? Primero tenemos un factor biológico, el cual vamos a hacer una distinción. La herencia contra lo congénito. ¿Bien? ¿Qué es la herencia? La herencia son todas las características que, nos puede, que podemos adquirir a través de los padres. Esto se da por la participación de los genes. Y lo congénito... Eh, es aquellas características que vamos a adquirir desde el momento en que se da la concepción o sea la fecundación y se va desarrollando el cigoto por mórula por blástula, por gástrula hasta llegar a ser un feto y dar el alumbramiento eso es lo congénito desde la fecundación hasta el alumbramiento bien ahora veremos la maduración la maduración también es un factor biológico la maduración se da por un proceso de mielinización mielinización y sinapsis o nuevas conexiones sinápticas nuevas conexiones sinápticas bien un proceso de mielinización o nuevas conexiones sinápticas es lo que desarrolla la maduración en el sistema nervioso bien esto es respecto al sistema nervioso ahora la maduración por ejemplo tiene dos principios la cefalocaudal y la próximo distal. Nos vamos a concentrar en la cefalo caudal. La cefalo caudal consiste en que primero desarrollamos los movimientos de la cabeza, ¿ok? Hasta los movimientos, los últimos movimientos que realizamos son los movimientos de las extremidades. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aprendemos, digamos, a mover la cabeza antes, a mantener nuestra cabeza firme y luego podemos caminar, podemos sujetar cosas. Esa es parte de la maduración eh, por el principio cefalocaudal. Ahora, ¿qué es un factor sociocultural? Es aquel factor con el cual nos relacionamos, relacionamos, relacionamos con el medio, ¿bien?, ahora este medio por ejemplo puede ser tanto familia como lugar de origen como el lugar donde estás viviendo ok personal biográfico son todas las experiencias experiencias personales bien ahora las experiencias personales pueden abarcar por ejemplo el aprendizaje el aprendizaje que puede ser por ejemplo inicial el aprendizaje familiar el aprendizaje escolar, ¿bien? También puede abarcar enfermedades, porque sabemos que las enfermedades pueden afectar el normal desarrollo de las personas. Ahora, si hay un mal, digamos, cromosómico, por ejemplo una trisomía, eso se consideraría un mal congénito. Desde el desarrollo del cigoto dentro del útero. Bien, pero si consideramos por ejemplo una tuberculosis, una anemia, podemos ubicarlos en los males corporales, ¿no? En este caso de personal biográfico. Ahora veremos alguna de las etapas, ¿bien? Veremos solo tres, en realidad son más etapas hasta llegar hasta la adultez tardía o senetud. Pero veremos las tres primeras, la infancia, la niñez temprana y la niñez intermedia. La infancia se da entre la edad de 0 a 3 años, ¿ok? La infancia se da de la edad de 0 a 3 años. Listo. Ahora, ¿tiene una dimensión física? Sí, sí tiene una dimensión física. Lo que pasa es que el niño aquí aprende, aprende a través de reflejos, ¿bien? A reflejos y sensaciones. Muy bien, entonces el niño aprende a través de reflejos y sensaciones. ¿Qué reflejos? Por ejemplo, tenemos el reflejo de succión. ¿Okay? Que tú le das cualquier objeto y el niño se lo va a meter a la boca para probar el sabor, para ver las características que tiene. Otro de los reflejos que tienen, por ejemplo, es el reflejo palmar, también llamado reflejo de presión, o también llamado el reflejo darwiniano. Bien, que consiste en un reflejo en que si yo le doy un objeto al niño en la mano, el niño va a apretar, va a cerrar la mano y lo va a sostener. Okay, son lo mismo, palmar presión o darwiniano. Hay otros reflejos sí, por ejemplo el de babinski. El reflejo de babinski consiste en que yo puedo sostener el pie del niño y hacerle caricias, o sea, subir desde la parte del talón hasta la punta de los dedos y lo que va a ocurrir es que el niño va a cerrar, va a cerrar los dedos y va a extender, va a extender así el pulgar con sus dedos del pie. Ese es un reflejo babinski. Hay otros reflejos, por ejemplo que son babskin o de moro. ¿Cierto? O sea, arrojas a un niño, por ejemplo, le estás este, jugando con él, haciendo el avioncito, y cuando cae se espabila tirándose hacia atrás. Reflejos de moro, también hay reflejos de marcha. Podemos sostener un bebé este, en sus dos piernas y va a ser como que está caminando. Obviamente, por no desarrollar bien las piernas, no va a poder caminar todavía. Pero puede imitar o puede, digamos, simular el movimiento de caminata. ¿Listo? Entonces, son algunos de los reflejos que podemos encontrar. Hay una dimensión cognitiva, sí. Como dijimos, hay una teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Él define que en esta etapa aparece un estadio. Él lo va a definir como estadio sensoriomotriz. Sensoriomotriz. ¿Viste? Entonces, Piaget define lo que vamos a ver como infancia. define el estadio sensoriomotriz. ¿En qué consiste o en qué, digamos, qué características vamos a observar en el estudio sensorimotriz? motriz? Lo primero que va a ir desarrollando a partir de los 18 meses es la permanencia, permanencia del objeto. Bien. Algunos dicen que es de 12 a 18, pero ahí digamos, es una etapa inicial de la permanencia del objeto. La termina de desarrollar a partir de los 18 meses en adelante. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, si el niño está jugando con algo y, por ejemplo, tiene seis meses y yo le escondo ese algo, el niño no se va a dar cuenta y va a ponerse a jugar con cualquier otra cosa, simplemente porque el objeto dejó de existir para él. ¿Pero qué pasa si lo hago, por ejemplo, cuando ya tiene dos años y le oculto el juguete con el que está concentrado? Entonces el niño va a llorar. ¿Por qué? Porque aún va a saber que el objeto sigue existiendo, pero se lo han ocultado. Entonces ahí va a desarrollar ya la permanencia del objeto. Además de la permanencia del objeto, también vamos a ver que hay un desarrollo de la función simbólica. Bien, desarrollo, desarrollo de la función simbólica. ¿Qué es esto de desarrollo de la función simbólica? Lo que pasa es que el niño en esta edad, digamos, ya va a empezar a dar los primeros significados a las cosas. Por ejemplo, cuando le dices la vaca hace mu, el perro hace wow, ok, está asimilando características a ciertos seres. Entonces, producto de ello va a desarrollar dos cositas, el juego simbólico y la imitación diferida. El juego simbólico consiste en que, por ejemplo, yo puedo tomar una regla y fingir que es una pistola, ¿cierto? O sea, le atribuyo características a un objeto, ¿bien? El cual no las tiene. Por ejemplo, la pistola es disparar, matar, entonces le atribuye esas características a esta regla. Pero esta regla no tiene esas características. Entonces, eso es un juego simbólico, por ejemplo. Ahora, la imitación diferida es algo que va a aprender o va a ir, digamos, desarrollándose con el aprendizaje vicario. Que consiste en que el niño aprende observando otras conductas. Bien, por ejemplo, si ve a la mamá este, cocinando junto con cocinita, su cocinita de juguete, el niño, ¿qué va a hacer? Va a tratar de imitar lo que haga la mamá para digamos eh, darse un parecido con ella ¿no? entonces esa es una imitación diferida y eso también es un aprendizaje vicario porque está repitiendo las conductas de su modelo bien listo entonces esa es parte de la desarrollo de la función simbólica ahora la dimensión psicosocial que dice la dimensión psicosocial pertenece a la teoría de eric erickson y nos menciona que hay un conflicto como dijimos acá hay problemas hay conflictos cuál es el conflicto que tiene el niño hay dos conflictos uno de los conflictos que vamos a notar en este estadio es que hay la confianza contra la desconfianza, o sea, el niño en sus primeros meses, la única figura que va a tener, que lo va a proteger, va a ser la mamá, entonces el niño va a confiar en la mamá, porque la mamá no va a ingredir, le va a dar que comida, que pañales, que abrigo, pero cuando la mamá no le dé estas cosas o no lo engreía, va a desconfiar de ella, o sea, no le va a gustar estar con ella, va a llorar, va a querer alejarse. Ahora, otro caso que en, lo, en donde vemos esto es, por ejemplo, cuando la mamá, digamos, le presta su bebé a la tía o le presta a sus amigas, ¿cierto?, para que lo cargue. El bebé no está familiarizado con estas personas, entonces no tiene una confianza con ellas, no se siente cómodo con ellos y va a llorar también. En cambio, si vuelve con la mamá, va a volver a sentirse confiado, va a volver a sentirse seguro y va a ponerse normal. Eso es confianza contra desconfianza. Pero ahora hay otro conflicto, o sea, una vez superado este conflicto, por ejemplo, vamos a notar que hay el conflicto de autonomía autonomía versus culpa perdón autonomía versus duda o vergüenza puede ser autonomía versus duda o autonomía versus vergüenza o sea el niño ya aprende a caminar en esta etapa ¿no? más o menos al año después de eso aprende ya a caminar aprende al menos a pararse entonces el niño va a querer correr va a querer subir escaleras va a querer ir de aquí para allá pero va a llegar a un punto en que, por ejemplo, digamos, si subo una escalera, sube hasta lo más alto, y luego va a voltearse a ver al fondo y no va a saber cómo bajar. Eso le va a dar miedo, eso le va a dar vergüenza porque no sabe cómo actuar. Entonces va también llorar. Ahora, otro caso en donde vemos esto es cuando el niño corre y se cae. ¿Qué es lo que ocurre con él? También va a sentir vergüenza, va a sentir miedo por haberse caído. ¿Listo? Entonces ahí hay un verso de autonomía contra vergüenza. O algo importante en esta parte de la infancia, es que se desarrolla la conciencia, conciencia de sí mismo, ¿bien? Se desarrolla la conciencia de sí mismo. ¿Cómo es esto? O sea, digamos, si yo tengo, soy un niño, y acá hay otro niño, y nos vemos al espejo ambos, nos vamos a dar cuenta de que yo tengo características que me hacen ser yo, yo, yo, y él tiene otras características que lo hacen ser él. O sea, soy consciente de que yo soy diferente a él, lo cual va a alimentar después, en este estadio, algo llamado ego. Bien, o sea, vamos a desarrollar en esta parte un pensamiento egocéntrico. Ojo, como cada vez que te diga pensamiento, siempre que te diga pensamiento vas a asimilarlo como fase cognitiva, por acá, cognitiva, ¿ok? de cognitivo es de conocer, afectivo es de sentir y conativo es de hacer. Listo, entonces sigamos. La niña es temprana. ¿Entre qué edades se da la niña es temprana? La niña es temprana se da de 3 a 6 años. ¿Listo? La dimensión física. ¿Qué dimensión física podemos apreciar en la niñez temprana? Por ejemplo, el niño ya desarrolla una late.